Hola a todos, les habla Manolo Lama y junto a mí para corregirme como siempre Paco González, un partido entre equipos nacionales que en principio mete mucho, ¿no Paco? En esto no te voy a llevar la contraria, mira por dónde, Manolo Dos viejos rivales para los que no existen los amistosos cuando se ven las caras Un lujo para la vista Paco, aunque han pasado unos añitos Creo que todos los aficionados hispanos recuerdan el golazo de Torres Alemania en la Eurocopa del 2008. El niño se pegó una galopada tremenda y le ganó la partida al ya retirado Philip Lam, que por aquel entonces era de las mejores defensas de Europa. Los dos conjuntos acuden a esta amistosa en busca de sensaciones positivas. ¿Tú qué piensas, Paco? Yo pienso en ti, Manolo, puedo estar seguro. Entre estos dos equipos siempre saltan chispas. A ver qué nos depara este tipo de enfrentamientos. Escuchen desde todos los rincones de España cómo la gente corea la alineación de los nuestros desde sus casas. Paco, cuéntame algo de la formación de este equipo. Sé que te gusta porque yo sé que tú eres mucho de este sistema, el jugar con el 4-4-2 clásico. Sí señor Manolo, pero como toda la vida, con un media punta por detrás de los dos delanteros que se pueda hinchar a jugar como el 10 de siempre. Mira Paco, hay muchos ritmos que me gustan, pero el que suena en el Sánchez Pijuán, Paco tiene un duende que me enamora. Sí, sí, ya te he oído cantarlo más de una vez. Menos mal que solo lo has hecho en competiciones internacionales, que si no los del Betis se nos quejarían. Los alemanes forman con de debibles futbolistas que ya pueden ver en pantalla vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy Recuerda 4-5-1 Parece que quieren dar espectáculo Un sistema muy ofensivo Manolo con delantero en punta Y con dos medias puntas enganchando por detrás España se encarga de poner el balón Desde el centro del campo Tremenda la condición física de este equipo visitante que corren como liebres y se pegan como lapas a los rivales. Morata. ¡Y gol! ¡Aza! ¡Gol, gol, gol, gol de España! ¿Por qué poquito? Casi la vetuvo. Qué pena, Manolo. Una gran estirada del portero que no fue suficiente para despejar el balón. se pone en juego recuerde por ahora va ganando el equipo español closterman goretka Kimmich posesión para españa coque Miquel Merino. Los españoles arrancan como un tiro a la portería contraria. El centro sale de la zona de peligro. Ahí tienen la repetición del gol que les da ventaja en el marcador. En estos momentos. El portero estará enfadado consigo mismo. La ha tocado pero no ha podido sacarla. Un gol que sube al marcador. Pelota arriba de Coque verde la esquina. Que no, que no, que al final no ocurrió nada. Pelota que se va por el lateral. Saque de banda para los nuestros. Miquel Merino. Íñigo Martínez. Belenín. La jugada lleva peligro. Canales. Buena patada del Meta, muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido, tendrán que hacer mucho más si quieren batirle. ¡Qué buena pelota ha puesto ver del corner! Respiren tranquilos, que no ha pasado nada. Cambio de roles, ahora toca defender. Sigue, sigue, sigue, que no hay nadie. Morata. Se escapa hacia la portería. Ha querido fusilar y se le ha ido fuera, Paco. Ha sido una muy mala decisión cuando lo tenía todo de cara para marcar. Canales. El balón cambia de dueño. Goretka. Nabri. Chimich, Con espacio para centrar. Íñigo Martínez. ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! ¡Cross! Posesión para España! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Lleva! ¡La jugada puede estar ahí! ¡El portero detiene el disparo! Pelota arriba de Koke, de la esquina. Y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo libre directo. El acérmico cross. ¡Bran! ¡Bran! ¡Gennabri! ¡Vaya tiro! Se va fuera por kilómetro. Esta es de las que duele fallar. El centro llegó a su destino, pero el remate no estuvo a la altura. Gesto de enfado del entrenador. Estaba a punto de empatar, pero han fallado. Busquets, Busquets se la da al rival. Buen balón a la zona de peligro. Aprovecha el espacio para crear peligro. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol. La jugada. vez estamos viendo el gol ha sido un chute desde escasos metros pero ojo que llegar a esa posición con opción de tiro no es tan fácil como pueda parecer tras este gol vuelven las tablas al marcador empate a uno el balón cambia de equipo Gerard Moreno que bien buscó el hueco pase peligroso se está demorando y eso nunca es bueno en ataque intercepta puede marcar, dispara y ¡Gol gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol ha conseguido un gol de bandera no será gol el juez de línea levanta la bandera y marca el fuera de juego ya celebran el gol a Antoñito pero lo ha anulado viendo la repetición, yo diría que el línea ha acertado. Gracias, Antoñito. Klosterman, pierde en el cuero. Ha visto bien a su compañero, Morata. Ha despejado con contundencia esa pelota. Busque. Coque. Creo que el árbitro ha dudado de si o no penalti. Y como no, hay pitos contra el árbitro por no haber visto penalti ahí. Juega con criterio a la banda. Se lleva el balón con peligro. Centro directo al área. ...y aleja el peligro... ...así se hace... ...se abren las opciones para la contra... ...se va solo... ...ocasión inmejorable... ...ya te lo digo Paco... ...la velocidad y la presión tiene premio... ...y el premio es Chicharrito al ...han pillado la defensa en paños menores Manolo... ...Paco es la mejor reacción que se puede esperar en el fútbol... ...fantástico, no se puede pedir más... Bueno, Manolo, ahí vemos al entrenador visiblemente molesto por el gol que han encajado. Ahora les toca remontar. Y la decepción invade a los alemanes que ahora pierden por uno. Goretzka. hacia el rival. Sus intenciones son claras. Mueve el balón por las proximidades del área. El árbitro decide darle líder la ventaja... ...para que siga jugando la roja. ¡Morata! Ahí está acercándose a la puerta contraria. ¡A ¡Ah, tener otra ocasión! Gundogan Sube por la banda y busca el pase El balón Se ha ido por línea de fondo Saque de puerta El balón cambia de equipo la de Gundogan en el toque. Genabry. Bra. Gol gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Visto y no visto. Se ha durado muy poco la alegría del gol. Lo que tiene dormirse los laureles. Y aquí está su respuesta. No se ha hecho esperar. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. Closterman. Kimmich. Gundogan. Cuidadito, jugador que lleva peligro. Pelota para el equipo. Hermano. Klosterman. Toni Kroos. Cross. Gundogan Cross. Gundogan Espectacular de GEA desbaratando una oportunidad clara. El balón se va por la línea de banda. Coque. Íñigo Martínez Arma la jugada sobre el costado Balón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Falta a favor del equipo Germano Y sale de la jugada con un mero aviso A partir de ahora va a tener que portarse como un buen chico Manolo A comida se lanzó por la pelota Pero con demasiadas ganas No sé si hubo intención de jugar el balón o no Pero la falta es muy clara Cambio de roles, ahora toca defender. Tony Kroos. Alemania busca jugada de ataque con el balón en los pies. Lo tiene todo para centrar. Falla por completo en el pase. ¡Qué gran visión de juego! ¡Morata! Menuda internada. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! gol! Este es su tercer gol en el partido, seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Extraordinario, ya lleva tres en el casillero Madre mía lo que está haciendo hoy este hombre, qué recital Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Bueno Manolo, ahí vemos al entrenador visiblemente molesto por el gol que han encajado Ahora les toca remontar de Alemania, pero que nadie se confíe todavía puede remontar y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase otra conexión perfecta se la quita de los pies sensacional Busqué. la pone al hueco para Noyer, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo! golazo golazo! Pues con este gol la ventaja han ampliado dos goles Y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco Esto se va decantando, Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final El guardameta lo ha intentado Pero el segundo disparo ha sido demasiado Paco. El entrenador tendrá que hablar con su defensa porque no han estado atentos al rechace. El goleador ha seguido la jugada y no se ha dado por vencido. Le ha salido muy bien. Dicen que el rostro es el espejo del alma. Y en el rostro del entrenador vemos que no está nada contento con el partido de hoy. El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro... térmico Cross. se hace con el ¡Qué bien buscó el hueco y pierden el balón buen pase pero amigo mío para el rival ¿qué? aprovecha el espacio para crear peligro una intervención que vale un gol Parecía que era gol cantado Manolo Pero el portero ha estado muy frío Y muy rápido y lo ha impedido Espectacular De Gea desbaratando Una oportunidad clara El balón cambia de equipo Buscaba el pase despacio Y ha salido perfecto Gerard Moreno por cierto, que antes no he dicho nada. ¡Qué paradón se ha marcado el portero! Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Tony Cross. Ba a ver ese balón a la espalda en la zaga. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Klosterman. Gundogan. Morata se va solo va a tener otra ocasión. Fantástico Noyer. por completo en el pase! ¡El atérmico cross ¡La selección alemana sale al ataque! ¡Pero este tío, qué le pasa! ¡Qué malo! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Estación de la selección española recibe el merecido premio del gol. Ya ha llevado goles, está muy fino de cada portería. marcadores cada vez más contundente. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! No sé cuántos panes han fallado hoy. Qué bien abierto el juego. Gennabri. Sale desviado. Madre mía, nos dan tres pases seguidos. Alemania busca jugada al de ataque con el balón en los pies. Con espacio para el centro. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Qué bien filtró con intención. ¡Cucuret! Se cuela entre la zaga, rival. Déjalo, chaval, que te ha pitado ya fuera de juego. Y ahora esos comentarios desde la banda que sabemos que te encantan, Ruiz. Bueno, pues está bien pitado, Manolo. Yo estaba en línea y he visto perfectamente que el delantero salía un poquito antes del paso. Gracias por la información, Antoñito. Cambio de roles, ahora toca defender. Y el asistente indica posición adelantada. Canales. Buen cambio de orientación. Ahora el balón está en la otra banda. Canales con el cuero. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Closterman. Kimmich, correcha. El pase no le sale como esperaba. ¿Cuánto van a ampliar, Ruiz? Pues hoy vamos a tener cinco minutos de descuento. No sé yo si ha contado bien, ¿eh? me parece un poquito exagerado. Entendido, gracias. El atérmico Cross. Reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón. Y abre El balón cambia de equipo El Ford mete la pierna y se lleva el balón Goretzka Se ha lanzado en solitario de momento Está imparable La retrasa ahora Ha estado segurísimo Vaya despiste del portero, la que se puede armar. Buen balón a la zona de peligro. Balón fácil para el portero. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Morata. Belenín. Ese avance puede ser peligroso. Están haciendo un partido muy muy bueno, Paco. Estoy contigo, Manolo. Lleva todo el partido avisando al guardameta del equipo contrario con todo tipo de lanzamientos. Es uno de esos jugadores que son sinónimo de espectáculo. Pelota arriba de Coque verde la esquina. Muy bien, ha conseguido despejar. Demasiada desigualdad en estos 45 primeros minutos. Aunque sea un amistoso, los jugadores deberían tener en cuenta, Paco, que representará un país, por Dios. En serio, Manolo, no me gustaría estar en ese vestuario ahora. El entrenador tiene que estar pegándoles una bronca antológica. Comienza la segunda parte y uno de los dos equipos lleva una cómoda ventaja. La cuestión es, ¿intentarán ampliarla o por el contrario mantenerla? No sé cuántos panes han fallado hoy. Gundogan. Me gusta ese balón en profundidad. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sí, sí, sí, sí. Lo ha conseguido marcar. Golazo. El juez de línea no tiene dudas y levanta el banderín. Fuera de juego. Pierden el cuero. Han cortado. La jugada no vale fuera de juego. Antoñito Ruiz, si estás ahí, manifiéstate. Aquí estoy presente. Qué cerca han estado de conectar. ¿eh? Solo les ha faltado un poquito de tiempo y coordinación. Gracias Antonio. Gundogan Tony Kroos Interviene Vegeo, pero no bloque. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El portero no ha sido capaz de retener el balón tras la parada y la posesión del Esférico ha pasado al adversario que ha marcado sin problema. Hoy qué mala suerte ha tenido el guardameta. Detuvo muy bien el primer tiro. Pero el rechace ha caído a pies de un rival y ya no ha podido hacer nada. Bueno, Manolo, si le hubiera bloqueado, se hubiera evitado problemas. Además, hay que felicitar al goleador, que ha estado muy listo para cazar el rechace. Las defensas no han venido 5-3, nada más y nada menos, y a jugar... Otro mal pase y van unos cuantos. Chimich. Gundogan. Excelente visión de juego. La pide al hueco. Ha reventado el travesaño, pero continúa la jugada. Calla, calla, que esto no ha acabado, ¿eh? Llenabre. Muy bien la defensa y buen intento del delantero González. Con tanta presión parecía imposible que tirara, pero mira, nos ha sorprendido a todos el paco. Aunque no le ha salido bien, pero por lo menos lo ha intentado, Manolo. Intercepta el pase. Abre el cuero de la banda. ...despeja en el centro para curarse en salud... ...Gerard Moreno... ...Morata... ...Cucurella... ...se ha metido en la boca del lobo... ...Klosterman... Nabri. ...Alemania aprovecha el hueco generado en ese costado... ¡Bundogan! ¡Chuta! ¡Qué bien de Geo por arriba! Pelota que va a la esquina por encima del travesaño. ¡Saque de esquina de Kimi! ¡Despeja del centro! ¡Bundogan! Bran, estamos viendo a un equipo que aún puede sorprender. Gorecha. Ese pase va para Gundogan. Puede aprovechar el espacio. Amigos espectadores, la mujer barbuda ha vuelto a aparecer. Ahí ha venido para ofrecernos el peor remate a portería de la historia. Y además dándole con todas sus ganas, ¿eh? vaya despropósito. No sé cuántos panes han fallado hoy Veremos si sale de esta Sí señores, así se roba una pelota, menuda entrada El balón cambia de dueño Ese pase de coque es oro Que va, que va, que va, que va para adentro Vaya para Don Paco. Paradón, para eh. Ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Buen saque, cuero al área. despeja en el centro para curarse en salud. ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡Quiere quitar el cuero! ¡Busca descongestionar el ataque por el otro costado! ¡Qué bien filtró con intención! vamos! Sin peligro, está claro que no ha pegado bien el balón. Esconde la pelota. Descargan sobre el costado. Pase a la zona de peligro. Ese pase al hueco puede hacer daño. El árbitro ha visto claramente el fuera de juego. Y ahora esos comentarios desde la banda que sabemos que te encantan, Ruiz. Bueno, pues no sé si el atacante arrancó demasiado pronto o el pasador esperó un segundito de más, pero la jugada estaba bien a Bueno, Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así fenómeno. Ginter. Werner. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ¡Falla el pase lo recupera el rival! ¡Gundogan! ¡Quiere batir al portero! ¡Balón fácil para el gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Este gol les deja perdiendo por uno! ¡Aún hay tiempo para la remontada! ¡Vaya regalito! Ha sido un error lamentable del portero Que ahora tiene que estar tirándose de los pelos Y no es para menos porque es el culpable de todo lo que le está ocurriendo al equipo Todos al ataque y esto no para Hagan recuento de goles Que el partido se reanuda ¡Gorezca! Ojito con ese pase Balón al área, a ver a quién le llega Acaba con el peligro, pelotazo arriba A ver monstruo, si ¿sí entrenamos los pases, Dios mío Werner Verán Gonecha Cuidado que cambia la posesión. El pase es interceptado Gerard Moreno, está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Busque, busque, busquet. El portero detiene la bola, el equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo ha sido una parada hasta sencilla para él. tiene la oportunidad de atacar. La ley de la ventaja beneficia a Alemania. Pierden el cuero. Se pasó de potencia. Kimmich. Alemania aprovecha el hueco generado en ese costado derecha centro directo al área la intenta sacar pero sigue el peligro se jugó el tipo defendiendo ese tiro fenomenal remañando esa pelota nadie le cierra esa banda coque ese pase de coque es oro Estabas en fuera de juego, colega. La jugada traía mucho veneno, pero el juez de línea estuvo atento y señalizó muy bien la posición antirreglamentaria. Muchas gracias, Antonio. A ver si ese águila que tenemos en la banda no la aclara Ruiz. Bueno, hermano, este línea no solo tiene vista de lice, sino también un par de narices para. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Buerna! Presión para de uno contra uno, le ha pasado factura, se le va fuera. El chute es imparable, pero tendría que haber tirado menos de corazón y más de cabeza. ¡Madre mía! ¡No sé cuántos panes han fallado hoy! Verá. Ese pase no llegará a su destino. El balón, Blandito, llega hasta la... ¡Bra! Se va afuera por un pelo de Maldini. Ha estado el gol del empate ahí, ahí. ¡Qué buena intención tenía esa pelota, Manolo! Le ha faltado precisión. ¡Menudo pase tan malo! Puede haber peligro. Ha tenido una gran oportunidad para empatar al encuentro. Y ha sido de las buenas, de las muy, muy buenas. pase, pero amigo mío, para el rival Gundogan hace que llega Werner intercepción también medida ha visto bien a su compañero así se da un pase al hueco sigue el peligro no ya rechaza qué gran acción esa jugada tenía mucho peligro ...el centrocampista corta el ataque del rival... ...anima al entrenador a sus jugadores... ...esa era buena para distanciarse en el marcador... ...golpea el esférico y aleja el peligro de su área... ...Bernet... ...tiene tiempo y espacio para centrar... ...la intenta sacar pero sigue el peligro... Qué gran entrada... ...ha recuperado la pelota... ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies! ¡Que se anden con cuidado! Para Noyer, pero no la atrapa. Goretzka, Tar. y pierden el balón. ¡Ojito con ese pase! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! gol! Y consigue el hat-trick. Uno, dos y tres. Se llama la pelotita para casa. Es ya, si no me equivoco, su tercer gol. Y creo que se ha merecido todos y cada uno de ellos. Todo lo que se pueda decir de este jugador es poco. Ha estado increíblemente activo a lo largo de todo el partido. A rodar de nuevo. Aquí jueguen goles y ya me estoy quedando ronco. ¿Qué más puede pasar? Ha decidido que se sobra y se basta el solito. Chuta y gol. gol! Este gol acaba con todas las esperanzas de una remontada. Y solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego, Manolo. ¡España! Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. El partido cada vez está más desequilibrado. Atención, saque de banda. La pelota tocada tocado en uno de los contrarios. Me parece, Paco, que la afición cree que el partido debería ser suyo. Y mira, mira, se lo están haciendo anotar al equipo, Paco. Quieren poner su granito de arena para ganar, Manolo. No hay duda y qué bien lo hacen. ¡El pase es interceptado! Siempre decía cuánto queda José Francisco y digo cuánto queda Antonio. Queda nada más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90. Así que más vale que los jugadores aprovechen lo que queda. Gracias Antoñito. ¡Morata! ¡Adama! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Impacta en el contrario! ¡Y protege bien el balón! ¡El balón se pierde por la banda! ¡Sacará la selección española! ¡Madre mía! nos dan tres pases seguidos! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Werner! Derecha. Dundogan. El pase no le sale como esperaba. Corre hacia la meta rival como una salvación. Esa jugada lleva peligro. Kimmich. Coque. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar la contra. Ese pase de coque es oro. Gerard Moreno. Le pega puerta. No lleve vista el gol. Último instante del tiempo reglamentario. ¿Cuánto queda Ruiz? Nos queda. Ha visto bien a su compañero. No ya rechaza. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Cuidadito que la selección germana alemania, va a introducir un cambio, Antonio. Sí, eh, Manolo, ciertamente le toca al centrocampista Gundo abandonar el terreno de juego. Se acabó por hoy. Gracias por la información, Antoñito. Un toque de habilidad a encarar la portería. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores. Y se ha perdido por la línea de fondo. ¡Qué buena pelota ha puesto el coque! El guardamita la despeja limpiamente lejos de la portería. Pase con mucho peligro. Merino Morata ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol En las distancias cortas es donde te la juegas Como decía el anuncio Manolo Fantástico, no me queda otro adjetivo para definir, Paco, con este gol que acaban de anotar y que sellan claramente su superioridad en este partido. Si alguien del equipo rival aún tenía esperanzas de remontar tras este gol, se verá obligado a hacer frente a la triste realidad. Hombre, no triste para ellos, ¿eh? Hoy el equipo no ha jugado nada bien y el entrenador lo sabe, ahí lo vemos, muy decepcionado. ¡Qué duro se hacen estos minutos cuando vas perdiendo por tantos goles! ¡Estarán deseando que acabe el partido! Pues nada, que vuelven a perder el cuero. ¡Antoñito, dime cuánto queda! Mira, se van a añadir cinco minutos más de juego. No sé qué te parece, Manolo, pero pueden pasar muchísimas cosas en ese tiempo. Entendido, gracias. Providencial recupera Vamos a ver si puede generar peligro Con un disparo desde ahí Lo ha vuelto a intentar Pero no era fácil Está claro que ha llegado al partido hoy Con hambre de goles No parece dispuesto a perderla Morata Ojito que le cortan el pase y pueden contra golpear. Cross. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Coque. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Busquet. ¡El balón cambia de dueño! ¡Se está acercando con peligro! Gorezca. ¡Cuidado de Gea porque el peligro continúa! ¡Gerard Moreno! Busquez con el balón! ¡Los españoles arrancan como un tiro a la portería contraria! ¡Puedes entrar desde la banda! Íñigo Martínez, Adama, Busquets, Coque Resurrección. Aunque solo haya sido un amistoso, un resultado así sube la moral de cualquiera Paco. Y se la baja a cualquiera Manolo. Los dos seleccionadores se llevan a casa mucho en qué pensar. Seguro que les hacen replantearse algunas cosas de cara al futuro. Ese pase al hueco puede hacer daño.